tu tu tu tu, tiburan, tu el papá tu tu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 Se caen seguir siendo el niño Más dulce de la ciudad Silencio pequeño No llores Papá te quiere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 Estaban cinco en la cama y el más pequeño dijo a moverse. Entonces todos se movieron y uno se cayó. Estaban cuatro en la cama y el más pequeño dijo a moverse. Entonces todos se movieron y uno se cayó. Estaban tres en la cama y el Cama y el más pequeño dijo, muy bueno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 Estoy, aquí estoy como estás tú. Estás durmiendo, estás durmiendo, hermano John, hermano John Las campanas suenan, las campanas suenan, ring, ring, ring Estás durmiendo, estás durmiendo, hermano John, hermano John Las campanas suenan y el gallo canta, ring, ring, canta, ring, ring, canta Ranas moteadas. Cinco ranas moteadas, sentadas en un tronco, comen insectos. Deliciosos, John jump, un asalto al agua donde está fresco y lindo. Ahora hay cuatro ranas verdes motadas sentadas en un tronco comen insectos deliciosos yo yo una santa tronco comen insectos deliciosos, yum, yum. Un asalto al agua donde está fresco y lindo. Ahora hay dos ranas verdes, dos ranas moteadas. Comen insectos deliciosos Jump, jump Un al agua Donde está fresco y lindo Ahora hay una rana verde Una rana moteada Senta Come insectos deliciosos, yum yum. Ella saltó al agua donde está fresco y lindo. Ahora no hay más ranas de bebés. Humpty Dumpty.